Hace, hace tiempo que teníamos ganas de hacer este encuentro, de hecho nuestra idea era hacerlo de manera presencial, pero con el tema del COVID y todo esto pues evidentemente no ha sido posible y hace unos meses pues, se nos ocurrió la idea de, de intentar hacerlo online y aquí estamos hoy. ¿no? Básicamente el objetivo es, pues como dice el título, ¿no? conectar... Eh, estos barrios que estáis en, en lucha, que muchas de vosotras de hecho hace um, ya bastantes años que estáis luchando contra, contra estos cortes, hay otros barrios que hace menos, tiempos que, menos tiempo que están ahí, pero la, un poco nosotras lo que queríamos con, con este encuentro es sobre todo eh, visibilizar que, que no estáis solas, que esto no solo pasa en nuestro barrio, en nuestra ciudad, sino que está pasando en muchos otros barrios y ciudades del Estado español, de hecho hoy aquí uh, hay vecinas de, del barrio de Distrito Norte de Granada, de La Chanca de Almería, de um, Cañada Real en Madrid, de San Roque en Badalona y de Torre Baró en Barcelona y estos son solo algunos de los barrios afectados por uh, estos cortes indiscriminados principalmente porque las empresas distribuidoras um, que están gestionando esta, esta red no están cumpliendo con eh, sus obligaciones. ¿no? Uh, además, eh, como decía Dani, en el canal YouTube nos están siguiendo eh, personas de otras organizaciones como la Charsea para la soberanía Energética, Ingeniería Sin Fronteras Andalucía, eh, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ecologistas en Acción. Fundación Secretariado Gitano, etcétera, muchas otras organizaciones que también están preocupadas por, por, estos, por estos cortes y que también eh, están ahí pues para, para dar apoyo. ¿no? Eh, esta jornada de hoy, este encuentro se va a hacer muy cortito, eh, seguro. Eh, simplemente es un espacio para compartir. La idea es que después de lo que hablamos aquí uh, lo podáis hablar y debatir en, en las asambleas. Eh, y sin más, espero que, que os parezca eh, útil y, y que podamos... Eh, bueno, seguir trabajando eh, en el futuro. Eh, un poco os explico la estructura de, de, de la, del encuentro, como la hemos pensado. Eh, Dani va a hacer un poco más el papel de dinamizador. Eh, Irene va a hacer una primera presentación sobre la situación que Estamos subiendo actualmente con el precio de la luz, ¿no? el por qué está subiendo eh, ese precio de la luz, sobre todo el análisis que hemos hecho desde la Alianza contra la Pobreza Energética de cómo esto también nos está afectando eh, y después hablará un representante de cada barrio... Eh, eh, de los barrios que antes he, he mencionado y acabaremos pues, con una serie de propuestas que lanzará eh, Natalia para eh, que después podamos debatir cada una en nuestras, en nuestras asambleas Buenas tardes y, y, y, y qué bien estar aquí estoy como un poco eh, nerviosa porque en realidad la parte como importante del encuentro es, es, es, es este poder compartir entre, entre los barrios ¿no? pero había como también esta demanda de intentar explicar un poco qué, qué es lo que está pasando y por qué se está hablando tanto de, de, del precio de la luz o por qué está pasando a nivel, bueno, que, que es todo lo que hay detrás de cómo este mercado eléctrico es, eh, está diseñado en el Estado español como para que eh, se esté sucediendo toda esta serie de de cortes indiscriminados incluso permanentes en, en, en diversos en diversos barrios. ¿no? O sea que es como la primera vez seguramente que, esto en realidad ya pasó a, hace unos años, que hubo una subida como muy, eh, muy, eh, muy grande de, del precio de la luz, pero yo creo que es como la primera vez que se está como cada... Cada día no, los medios, la prensa, la gente, se habla tanto de por qué sube el precio de la luz o, o de qué está pasando con el precio de la luz. Entonces la idea era intentar, eh, desde la AP hemos hecho como varios, eh, lo hemos hablado en asesoramientos, en, en, en, la, en la asamblea, ¿no? de qué es lo que estaba pasando, de, de, de, si, de por qué es necesario también que, que sepamos cómo funciona todo este tinglado para ver eh, por qué estas cosas nos están nos están afectando o por qué tienen estos impactos sobre un derecho fundamental como es la luz eh, y bueno, la idea era un poco compartirlo lo más breve posible y explicarlo también eh, desde nuestra perspectiva, ¿no? desde la perspectiva de que la luz es un derecho, porque sí que es cierto que hay como muchas noticias y muchos análisis en, en los medios de comunicación, en la tele, ¿no? pero siempre desde lo, lo, lo más técnico o lo más eh, como un análisis de mercado y de beneficios y de tal, pero sí es importante que intentar hacer un análisis desde la perspectiva de la luz, de la energía como derecho, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Eh, yo creo que, que ha aparecido en, en muchísimos sitios eh, cómo funciona, ¿no? Que hay como un mercado que se llama de, de subastas, el mercado marginalista, que es en donde se, en donde se, se vende y se compra la, la, la energía, ¿no? O gran parte de la energía que luego va eh, a nuestras casas. Eh, en este mercado... Eh, es un mercado que es común, o sea, casi todos los países europeos funcionan así ¿no? porque también hubo muchas noticias diciendo que España quiere salirse de esta manera que proponen cambiarlo, etcétera. Bueno, casi todos los países europeos funcionan así y es un mercado que es de, del que se habla mucho porque funciona de una manera como particular, que es como eh, hay una demanda de energía ¿no? es decir, todas las casas, industrias etcétera que hay en España necesitan tanta energía, entonces las distintas empresas que generan que producen energía, pues van como ofreciendo la energía que producen a distintos precios entonces los precios entran del más pequeño al más caro eh, porque primero no, no, se intenta como gastar menos entonces se compra del más barato al más caro entonces qué pasa que cuando entra el último que es el más caro eh, se cierra el mercado y entonces se paga el precio que se ha pagado el último a todos los demás ¿No? Entonces esto es lo que le llaman estos beneficios caídos del cielo, ¿no? que tú acabas pagando al precio de lo más caro todo lo que es eh, todas las otras tecnologías que han ido pasando. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Que, que el gas está muy caro, ¿no? ha subido muchísimo el precio del gas, han subido muchísimo las emisiones de CO2, el gas se está vendiendo carísimo, entonces todas las demás tecnologías se pagan carísimas y esto... En el caso más concreto de, de, del Estado español, ¿cómo afecta a la gente? Eh, pues afecta porque eh, la tarifa que nosotras pagamos en nuestras facturas está directamente vinculada a ese precio que se negocia en ese mercado. ¿No? o sea que yo, yo creo que esto ya lo sabéis, nosotras en el AP como lo, lo trabajamos mucho, ¿no? que hay como dos mercados en, en las facturas de la luz, el, el libre y el regulado entonces hay personas que tienen eh, una tarifa que se llama el PVPC, que es el precio regulado que depende directamente de esta subasta y luego hay otra tarifa que es eh, el mercado libre, que depende de, de, de las negociaciones que hagan las personas con las empresas y entonces la tarifa del PVPC, que es la, la del mercado regulado, solo la puede, eh, es una tarifa que eh, es la que también hay que tener cuando se quiere pedir el bono social, es decir, las personas que pueden acceder al bono social tienen que estar en este mercado regulado que solo pueden ofrecer gra las grandes empresas, ¿no? que tenemos Endesa, Naturgy, Iberdrola y creo que de EDP y Viesgo, ¿no? son las que pueden ofrecer esta tarifa regulada, que depende directamente de este precio que se cierra cada día en el mercado y que está subiendo tanto. Para hacer una... Ah, ah, ah vale, no puedo compartir. Eh, bueno, da igual, porque tenía una imagen. ¿Me puedes poner que pueda compartir, Dani? Sí. Eh, para ver un poco cuando decimos que está subiendo el precio de la luz, no porque sean, sean como... Debería aparecerte. Ya, pero cuando aprieto me dice, el, a, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Pero no, no, no pasa nada, es ¿eh? solo ver un gráfico de que, de que realmente el precio de la luz ha estado aumentando muchísimo durante este año, eh, durante este 2021. ¿no? Y eso ha hecho que, que, que el precio que se paga de consumo en las facturas también haya aumentado muchísimo en... En las personas, ¿no? Las facturas que recibe cada familia. Entonces, esto por un por un lado, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que esto también. Eh... Hemos estado viviendo este año como muchísimos cambios en la factura de la luz y en la regulación eléctrica por parte del gobierno. ¿no? Hubo un primer cambio que fue como muy sonado, que fue el de junio, cuando se, se instalaron estas nuevas tarifas, no las horas valle, las llano y las punta, en las cuales cambiaba completamente. No Y hubo todo el tema de que si tengo que poner lavadoras por la noche, que si la energía es más cara en los horarios en los que no podemos... Eh, que la energía es más cara a ver que ahora puedo un momento eh, eh. Bueno, no, debería no... dejarte las opciones están bien configuradas pues no sé por qué. intenta ahora que estabas como el destacado puesto vale a ver eh... Ahora se debería de ver, ¿no? Ahora, ahora. Está, está saliendo ahora. Claro, es que... Ah, pero se ve otra sí, cosa, sí. ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? Ahí. Vale, esto es... Claro, no sé si lo veis todas las que estáis en el, en el instituto, en, en, en el aula pero la, este gráfico es como un poco ¿no? ¿cómo se ve? ¿cuánto ha subido? pues la línea roja es el 2020 ¿no? ¿cómo fue el precio de la luz? que es verdad que hubo, fue un año raro un año muy raro, porque la gente pero al estar en casa la gente también había demanda, porque la gente consumía luz, es decir, que nos intentan vender de que fue más raro de lo que de, de, de lo que fue, pero es verdad que no había tanta actividad industrial y la azul es la línea de este 2021 hasta septiembre ¿vale? que es, y esto no ha parado de subir hemos llegado a los 200 y pico ya es decir que es como en todo este año todo este precio ha subido ha subido ha subido y esto ha, ha, ha impactado directamente pues en la parte que pagamos de consumo en las, en las facturas ¿no? entonces eh, esto están habiendo ha, han habido estos cambios de, de regulaciones ¿no? y estos cambios de regulaciones eh, han sido sobre todo eh, han sido sobre todo eh, el tema de las tarifas estas de junio, que todas conocemos porque nos ha afectado en, en la organización ¿no? de cómo gastamos y cuándo gastamos luz. Después hubo un cambio también en julio, no sé si recordáis que bajaron el IVA del 20% al 10% de la luz, que fue una cosa que también se había pedido muchísimo y, y, y lo bajaron. Y luego en, en septiembre, como los precios seguían subiendo muchísimo, también hubo un real decreto que fue el que, el que cambió muchísimo ¿no? la, la, algunas cosas de la factura, el que bajó los impu el impuesto de electricidad, el que bajó el cargo de los peajes y en el que se dijo en este Real Decreto, el gobierno dijo que intentaría reducir ¿no? eh, estos beneficios caídos del cielo, lo que, lo que decíamos al principio, ¿no? de que estos beneficios extras que reciben, las, las empresas cuando venden energía y se las pagan por un precio mucho más caro de lo que les ha costado, ¿no? Entonces, este margen de beneficio, el gobierno decía, bueno, pues nos vamos a quedar una parte y lo invertiremos para que la gente pague menos. Entonces, cuando el gobierno hizo esto en septiembre, fue cuando... Se, se, se, se desató la tormenta y cuando entonces nos dimos cuenta de por qué realmente está subiendo el precio de la luz. ¿no? Yo no sé si os acordáis o lo, o lo seguisteis, pero cuando el gobierno recortó eh, intentó recortar estos beneficios de las empresas, hubo como un montón de amenazas. ¿no? Primero, el foro lo que se le llama el foro nuclear, que son eh, Iberdrola, eh, Naturgi y Endesa amenazaron con parar las nucleares si les tocaban sus beneficios. Después Iberdrola mandó una carta a la Comisión Europea diciendo que el, el, la ley que había aprobado el gobierno eh, era terrible, que iba en contra de los beneficios de las empresas y que lo que iba a hacer eh, y, y que era una ley que se podía demandar, ¿no?, en la que, eh, que, que se podía demandar al Estado por cortar estos beneficios de las empresas. Luego también la misma Iberdrola, que es la mala malísima de toda la historia y Verdrola también amenazó lo que hizo fue decir ah pues yo los contratos que tengo con las empresas los voy a subir y como los voy a subir muchas empresas no van a poder producir y os vais a cargar la producción industrial no muchas empresas van a cerrar y mucha gente va a acabar en la calle entonces fue tal la presión que se hizo que un mes después en octubre el gobierno sacó otro decreto en el que dijo que esto el recorte de los beneficios ya no era tanto lo suavizó muchísimo y de nuevo subió, y lo que hizo fue subir el bono social, ¿no? Que la gente que estaba eh, con un 25% de descuento pasó al, 40, al 60% y la gente que estaba en el 40% pasó al 70%. Pero la parte de tocar los beneficios de las empresas, ahí, pues pues no, no, no se echó atrás, se echó para atrás el gobierno bastante. ¿no? Entonces, lo que no se está diciendo o lo que no se está recogiendo en los medios es que realmente lo que está pasando con esta subida de la luz, lo que tiene muchísimo que ver es eh, que hubo, hace 20 años, no pasó una cosa y es que se liberalizó el mercado eléctrico, no se vendieron absolutamente todo lo que tenían una exageración, pero fueron vendiendo y vendiendo hasta llegar a la situación de ahora de lo que llamamos este oligopolio. ¿no? Entonces, de toda la energía que se genera en el estado, de toda la energía, Endesa, Naturgy y Iberdrola generan el 85% de esta energía, es decir, controlan una grandísima parte del mercado. En, en especial, por ejemplo, la nuclear la controlan al 100%, la hidráulica también la controlan casi en su totalidad. Entonces, ¿esto qué hace? Que cuando ahora el Estado intenta, muy tímidamente y no lo suficiente, regular contra estos beneficios y contra estas empresas, pues las empresas amenazan y como tienen este control, pues el Estado recula, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo por eso, ¿no? Lo de las... Eh, Eléctricas culpables y gobiernos responsables, ¿no? Aparte del hecho este de las puertas giratorias, ¿no? De que es el sector donde hay más exministros y exministras y presidentes del gobierno eh, trabajando. Esto de la… si se mira en, en términos de, de, de esto de la, de la liberalización, eh, es muy interesante el, el, el precio de la luz… Sí, porque la gente dice, bueno, esto va pasando, ¿no? Es decir, va pasando de un año a otro. Hay años que sube mucho la luz, hay años que no sube tanto la luz, ¿no? Entonces, en 2017 subió mucho y en 2020 bajó por el confinamiento. Y ahora sí puedo. Este gráfico es, se, ha, se ha hecho desde que se liberalizó el sector hasta el año hasta hasta 2018. Es decir, en 20 años... Se, ¡Ay! Ahora hay un anuncio. Bueno, da igual. En 20 años joder, con los anuncios, <risa> en 20 años se ha triplicado el precio de la luz desde que el sector se liberalizó, ¿vale? entonces lo que muchas veces eh, nos intentan hacer creer en, en, en esto del, de, de los precios y del mercado es que es una cosa que pasa ahora, que es coyuntural, la tormenta perfecta, re, como si nadie tuviera la culpa, ¿no? como si de repente en el mundo pasan cosas Ahora no, en el mundo pasan cosas y de repente la luz sube, ¿no? pero esto no es así. Hay tres eléctricas que están copando todo el mercado que que han influido en las legislaciones, que influyen en cómo se hace este precio, que juegan a tener el máximo beneficio de un bien común y la luz sube. La prueba es que en todos los países en los que se ha liberalizado el sector eléctrico ha subido la factura, tanto en la luz como en el agua. Y eso es impepinable en todos los informes que se hacen y en todos los países. Con lo cual, aquí hay una gran parte de causa de por qué sube. Que otra cosa que, que es característica y es una anomalía y es... Un tema del Estado español es lo que también afecta mucho más directamente a todas las personas, a, a, a los barrios que, que estáis aquí, ¿no? Y es que en España, cuando se repartieron el pastel, dicho así muy por encima, se dividió el país en... En, en, par, en, la, en partes, ¿no? Y se, rega, se dio el monopolio, la propiedad de las redes de distribución a cinco empresas, ¿no? En el caso de Cataluña y de Andalucía a, a Endesa, en el caso de gran parte de la Comunidad de Madrid a Unión Fenosa Naturgy, en el caso del País Vasco de, y, y de de Galicia, creo, y de gran parte de Castilla-León y Verdrola. Y entonces, estas empresas, de repente, es decir, cuando uno genera, se genera la electricidad, ¿no? En las hidráulicas, en las placas fotovoltaicas, eh, en, en las centrales de gas, lo que sea, esta electricidad, esta energía como se transporta en líneas de alta tensión, ¿no? Las que tienen las torres aquellas. Esto... El, el transporte regulado por el Estado, ¿no? Pero después pasan a las de distribución, que son las de 220. Estas de distribución son propiedad de, de Naturgy, de Endesa, de Iberdrola, de Viesgo y de, y de E.ON. No, no sé cómo se llama ahora porque van cambiando de nombre. Pero vamos, de cinco empresas. Esto no pasa en ningún otro sitio. Son propiedad para siempre de estas cinco empresas, que son empresas que tienen como obligación mantener esta red de distribución. Es decir, se les concede esta gestión para que la mantengan y la hagan funcionar lo mejor posible y, se les concede, y, y nosotras, cada una de nosotras, las que de, en nuestras facturas les pagamos a través de peajes de acceso este trabajo de mantenimiento de las líneas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Y lo que hemos... Ay, bueno, ya en un minuto era el final. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que... Han, no, no, no han mantenido estas redes de distribución y que en los barrios y en las zonas donde les interesaba menos, donde han invertido menos, donde hay a veces más problemas y donde habría que invertir más y donde que habría que asegurar más el, el, el, el, el acceso a la luz, es donde menos han invertido. Entonces, estamos viendo, vimos el año pasado cómo de repente, como en muchísimos barrios de todo el estado, empezaban a haber estas desconexiones en casos eh, como el de la Cañada Real, que además tiene otro conflicto detrás, ya no, todavía no, no ha habido reconexión por, por voluntad de la distribuidora, y en otros barrios, pues van habiendo conexiones con las que también se criminaliza los barrios queriendo decir que las desconexiones estas son a causa del consumo de marihuana, cuando el consumo de marihuana está aprobado y en, hay otros barrios en los que ha habido sentencias al respecto que no es la causa subyacente de estas, de estas desconexiones, ¿no? entonces ¿qué es, lo, ¿qué es lo positivo? que con todo este movimiento ¿no? de, de barrios distintos en todo el estado lo que se está consiguiendo es poner sobre la mesa una realidad y es que el robo este de que la distribución esté monopolizada por estas empresas no funciona para la gente ¿no? y entonces es, es muy importante que, que, que, que est estemos juntas en esta, en esta, en esta denuncia ¿no? en este ver que las empresas estas están operando porque desde el precio de la luz a los cortes eh, la raíz está en poder sacar a estas empresas de donde están ¿no? y así lo dejo aquí que ya me he pasado Buenas tardes Bueno eh, muchas gracias, Irene, porque en, en las facturas de la luz está subiendo la luz y, están, y estáis pagando, las personas que estáis pagando, eh, en un aumento muy grave. Y en Cañada, pues no tenemos eh, y no, nos prohíben tener acceso a tener contratos y poder pagar la luz como cualquier ciudadano de la comunidad de Madrid. Un reconocimiento eh, que creemos que es legítimo. Eh, y un reconocimiento ciudadano que debe de tener cualquier persona en este país, y sobre todo en esta, en esta ciudad. Eh, bueno, yo voy a compartir con todos eh, un vídeo que hemos preparado. Eh, hablamos un poquito en este vídeo de cómo ha surgido el corte de luz justo el día 2 de octubre de 2020 eh, y estos cortes han empezado eh, cuando se decretó el estado de alarma. Entonces, el 2 de octubre ha sido el corte eh, más largo en tiempo y empezamos los movimientos de las mujeres del sector 6 eh, para dar visibilización a la situación que estábamos viviendo. Eh, movilizamos a las mujeres eh, para reivindicar un derecho fundamental basándonos en el pacto regional, eh, un pacto que se firmó por parte de las administraciones competentes eh, políticos eh, eh, de la asamblea y los ayuntamientos correspondientes de cada sector. Eh, entonces, eh, empezamos a cortar eh, las carreteras que están rodeando el sector 6 de la Canadá Real eh, por nuestra cuenta eh, y llegó un momento que empezamos a pensar en que hay que intentar ya ver por la vía jurídica ¿De qué manera se puede avanzar con este tema? Porque veíamos que no estábamos consiguiendo nada. Estábamos consiguiendo eh, un tejido social bastante importante porque hemos impactado bastante eh, en la Comunidad de Madrid, que en un barrio eh, del centro de Madrid, que estamos a 20 minutos de la puerta de la Comuna de Madrid, estemos sin luz, eh, que se esté eh, cortando la vida, por así decirlo, a 4.000 personas, entre ellas 1.812 menores, que no pueden tener acceso al suministro eléctrico. Eh, y eh, contactamos con el, el despacho de abogados del CAIS. Ahí pues, empezamos a, a generar eh, otra manera de lucha que es más eh, legal, por así decirlo. y eh, Empezamos a, a caminar eh, junto a los adolescentes, niñas y niños de cañada Real. En, en diciembre escribimos unas cartas que mandamos al Comité de los Derechos de los, Derechos de los Niños, al alcalde de la Comunidad de Madrid, a la, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y al comisionado de la Comunidad de Madrid, donde las niñas y los niños estaban expresando en qué situaciones eh, estábamos viviendo. Vale, eh, yo creo que así ha acabado el vídeo, a ver cómo vuelvo ahora yo. Sí, lo quito ya si quieres, no te preocupes. Vale. Ya está. Y eh, eh, a estas cartas no hemos recibido ninguna contestación, pero eh, el Comité de los Derechos del, del Niño sí que se pronunció eh, y entonces llamó la atención al, al gobierno español diciendo que aquí se están cometiendo eh, violaciones de derechos a, a la infancia y hay que poner eh, medidas urgentes a esta situación. Eh, el defensor del pueblo también les escribimos eh, muchos vecinos y muchos vecinos eh, contándoles la situación en la que estábamos viviendo y recibimos la visita del defensor del pueblo para que conozca un poquito la situación de la cañada real. Eh, también ha emitido eh, cartas donde estaba eh, dando una hoja, de, una hoja de ruta a las administraciones para que puedan seguir y unos consejos a seguir para poder poner la luz en la cañada real que tampoco ha recibido contestación. Eh, y hasta hoy en día, pues dentro de todas estas acciones en las, en las que eh, nos hemos manifestado en la puerta de Naturgy, nos hemos manifestado en la puerta de la Comunidad de Madrid, nos hemos manifestado eh, en la puerta del Ayuntamiento de Madrid, entre muchas acciones que hemos hecho, eh, seguimos hasta hoy en día sin red eléctrica y sin ninguna contestación por parte de las administraciones. Eh, lo que decía Irene antes. Se nos corta la luz con la supuesta eh, causa de plantaciones de marihuana. Después de más de un año se, nos hemos dado cuenta que es totalmente falsa esa versión porque hasta hoy en día eh, y después de un año no ha habido ninguna intervención policial para esas supuestas plantaciones de marihuana. Somos conscientes de que las plantaciones de marihuana existen en todos los edificios de Madrid y aún así no se corta la luz en los edificios porque no se puede castigar a todo un edificio sin luz porque hay una persona o dos personas que estén eh, plantando marihuana y es más, en el sector 6, eh, en el kilómetro que hay de venta de punto de venta de droga, sí que tiene luz, pero los, los demás vecinos no tenemos red eléctrica hasta hoy en día. Eh, la última reunión que hemos tenido con el comisionado de la Comunidad de Madrid Sabemos que el comisionado de la Comunidad de Madrid ha cambiado, antes era eh, José Tortosa, ahora es otro comisionado, y nos ha dejado totalmente claro que la luz no va a volver nunca a la cañada real. Es una manera de eh, intentar barrer la cañada, así, así también él lo ha, lo ha expresado, que él solamente se dedicaba a la limpieza. o sea, él, su, su competencia no tiene nada que ver con la luz, que solamente se dedica a la limpieza y yo creo y creemos todas que a eso viene, ¿no? a barrer la cañada real por eh, las, las eh, grandes constructoras que se están viendo ahora mismo y se ven perfectamente desde nuestras parcelas, se ve perfectamente que hay construcciones que están llegando ya a la cañada real, los berrocales, aijones... Eh, se ve perfectamente cuáles son las intenciones de eh, este, este gobierno o este eh, partido político eh, que está ahora mismo en el mando de la Comunidad de Madrid. Es que, que la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, no mueva fichas eh, sabiendo que tenemos a 20 minutos de, de la Puerta del Sol a 1.812 menores sometidos al frío, se les prohíbe tener una educación porque no pueden tener acceso a las clases virtuales, eh, enfermedades, ingresos por, por síntomas de congelación, ingresos eh, por intoxicaciones de gas de butano, porque el frío en la Cañada Real es el triple que en la Comunidad de Madrid, que en los barrios de Madrid, porque son casas bajas y, y para entrar en calor se necesita bastante eh, calefacción. Eh, ha habido muchos ingresos por, por este tema y enfermedades de piel eh, como eh, granitos en las manos, irritaciones por el frío, eh, ha habido muertes y tampoco se ha podido hacer absolutamente nada al respecto. Ha habido personas que han entrado en ataques de ansiedad muy graves y se han intentado quitar la vida porque ya no soportaban y no soportan la situación en la que están viviendo. Y hasta hoy en día, pues. Seguimos en la misma situación por parte de las vecinas y los vecinos hemos avanzado y, y hoy eh, hemos conseguido eh, tener una plataforma cívica donde se puede eh, sumar todas las personas que quieran apoyar la, plata, la, la lucha de la cañada real, eh, firmar por eh, porque vuelva a la luz inmediatamente, tener contratos y una mesa de seguimiento. Y, y bueno, pues eh, yo creo que más o menos he resumido un poquito cómo está la situación. Eh, os invito una vez más, ya sé que lo, lo, lo he mandado por grupo de WhatsApp que tenemos, pero os invito una vez más a todas las personas que nos están viendo que se sumen a la lucha, que lo que pedimos las vecinas y los vecinos es contundente, es algo claro, sensato, lo que queremos es tener luz y la queremos pagar. Y nos están negando ese derecho fundamental que puede tener cualquier persona. Hoy en día hemos podido instalar paneles solares gracias a los esfuerzos eh, de cada persona. Eh, hemos pagado un dinero para poder, panel, para poder poner paneles solares, pero no son suficientes. No son suficientes porque en estos dos días de lluvia y, y de tiempo nublado no hemos podido tener red eléctrica en nuestras casas. Hemos retroce retrocedido hacia atrás. Eh, llevo en mi, en mi casa en particular llevo dos días sin luz porque las baterías no cargan, eh, las instalaciones son mínimas, o sea, las personas que hemos hecho las instalaciones son instalaciones básicas para poder tener una bombilla y a lo mejor ponerla en la nevera unas horas al día, pero es que no, no, no son suficientes en, en estos tiempos y, y, y estamos ya en, en frío, en temporada de muchísimo frío, se nota muchísimo el frío en la cañada real, se nota el abandono, nota la dejadez, o sea, eh, yo creo que es una situación que no debemos de callarnos y debemos de ponernos eh, manos a la obra entre todos y juntarnos por esta causa, lo que decía antes Irene, ¿no? Y, y intentar eh, apoyarnos entre todos. Hola, soy Ana, del Distrito Norte de Granada. La situación es como ya han contado las otras personas, necesitamos ayuda, necesitamos que esto cambie. Se han hecho muchas cosas, pero las administraciones siguen sin cumplir con nada en concreto. Aquí no hay forma de querer acabar por, con el problema. Y en mi barrio la gente se muere, pasamos frío, hay enfermos que no tienen para poner la luz, gente mayor que se cae porque no puede ver, es un sufrimiento. Hemos hecho mucho, pero si las administraciones no ponen de su parte y no obligan a la compañía a que se cumpla con los contratos de luz, no podemos hacer nada. Es una situación que no sabemos ¿Qué más avanzar? ¿Cómo avanzar? Y, y yo creo que es que ya no está en nuestra manos porque hemos hecho todo lo que se podía hacer. Necesitamos seguir unidos y obligar a quien corresponda a que acabe con este sufrimiento. Hay niños sin luz, jóvenes y niños que no pueden estudiar, algunos niños que le piden luz a los reyes magos, qué le van a decir a su familia, que ya no aguantan más, es un sufrimiento sin fin, necesitamos que esto acabe. Y los vecinos y las vecinas no sabemos cómo, porque son las administraciones inglesas quienes tienen que dar una solución. Y ellos siguen diciendo lo mismo, que si marihuana por aquí, marihuana por ahí, como si aquí todo el mundo viviera de la marihuana. Esto es un barrio humilde de muchísima gente trabajadora. Aquí ni todo es sobre la hierba, ni todos somos traficantes. Somos gente que lo único que queremos es pagar nuestros recibos, y además que los pagamos, y que aún así no tenemos luz. Y ya no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir, porque ya hemos ido a todos sitios Si la Administración y la Justicia no quieren defender los derechos de las personas, ¿por qué nos quedamos? Nos quedamos sin herramientas, yo por lo menos, e igual las vecinas. Si no tuviéramos el apoyo de las asociaciones, del defensor del ciudadano y del párroco, pues estaríamos solas. Porque ni la Justicia ni las Administraciones nos están acompañando. Y aquí estamos pagando la luz. Aquí no es que todo el mundo esté enganchado la luz. Eso no es cierto. Esto no está lleno de marihuana. Aquí la gente por las mañanas se levanta y se va a trabajar. Lo que hay son unas instalaciones eléctricas que son una vergüenza. Lo único que hacen de esas es abrir el suelo para hacer reparaciones y luego tienen que volver a reparar porque no terminan de arreglar nada. Además, los cortes de luz parece que tienen algún tipo de regularidad en ocasiones. Y en ocasiones son de media hora, de una hora, de 24 horas y hasta de 72 horas. Y estamos viendo cortes continuos, cortes continuos casi todos los días. La compañía hace caso omiso a nuestra llamadas. Llamamos por teléfono y nos cuelgan. No nos dan respuesta o nos dicen que no les cuesta ninguna incidencia, que no hay ningún corte de luz. Y no sabemos qué más hacer. Lo que sí que sabemos es que nuestros vecinos se mueren. Tenemos una vecina ingresada desde el jueves que lleva cuatro días sin poder ponerse la máquina para respirar. Y además pensamos que se va a morir porque está muy grave. Y no sabemos qué hacer. No sabemos dónde, mar, dónde más acudir. Lo único que nos queda es seguir peleando, seguir luchando, seguir arrastrándonos. Seguir, seguir, seguir, seguir. Pero respuestas concretas no tenemos ninguna por parte de nadie. Ni a la administración pública, ni de Endesa. Estamos en una situación que tiene algún parecido con la cañada real, creo yo. Y, y no sé qué más deciros, porque es que es lo mismo. Es que es no tener luz. Es ver a tu abuelo que se mueren. ¿Cómo te dicen que no pueden estar así, que tienen frío, que te piden que le eches una mantita por encima? Una situación súper complicada. Gente que, que paga su recibo, que tiene contrato de luz. ¿Cómo que la compañía no cumple esos contratos? Y, y si no, ¿qué, ¿qué nos queda por hacer? Tenemos que aguantar y pagar el recibo, porque si no lo hacemos, la compañía nos demanda, te llevan a juicio y el juez te condena por pagar, a pagar una multa. Es que es muy fuerte y además lo recibo, ni siquiera aparece el descuento de las 18 horas que hemos estado sin luz, de los frigoríficos que se han roto. La compañía dice que reclamamos a no sé qué vecino, a no sé quién, y no sabemos quién reclamarle porque nadie cumple con nada aquí. Nadie cumple con nada. Y el barrio está para que vengáis a verlo. Alcantarillas rotas, transformadores que se arreglan y que vuelven a arder, cortes de luz, permanentes, es una situación rara, complicada que no sabemos cómo arreglar. Necesitamos ayuda, el apoyo de todo el mundo, unirnos todos y luchar por lo mismo. Porque el nuestro distrito norte de Granada es un barrio humilde, no un barrio de traficantes. Es un barrio donde la gente se levanta a trabajar todos los días sin luz y vuelve a casa sin luz. Con niños pequeños, con mayores, da igual lo que tenga, da lo mismo. Su derecho aquí no valen, les da igual y no hay soluciones por parte de nadie. Yo he ido a comisaría, he denunciado a Andesa y he perdido. He perdido cada una de las denuncias, cada una de las reclamaciones y de las cejas. Es que no se puede con ellos. Sigo teniendo que estar pagando luz sin tener luz. Ya no nos queda nadie. No tenemos, no nos queda nada y no tenemos a nadie. Quedan las tres asociaciones que nos ayudan, la gente que, que nos sigue acompañando, pero si la administración no se implica con cosas concretas, no podremos nada más. No podremos hacer nada más y esto no se va a arreglar. ...necesitamos que las administraciones cumplan... ...tenemos que obligarlas a que cumplan. Bueno, buenas tardes... ...nosotros desde aquí de Almería ...llevamos luchando... ...por el tema este... ...desde el 2 de agosto del 2015... ...y el tema... ...o mi conclusión más... ...más importante... ...es que las administraciones pasan de todo... ...porque después de seis años... ...luchando y peleando las administraciones no nos dan contestaciones vamos, es que hay algunas que ni nos atienden como el ayuntamiento con el alcalde a la cabeza porque no se ha dignado en seis años ni siquiera recibirnos ni una sola vez eh, se ha pasado mucha injusticia y muchas penurias durante estos seis años ha podido haber causas de fuerza mayor y no han querido nunca evitarlas ni poner soluciones en ellas Hace dos años se creó una mesa de comisión por parte de la delegada del gobierno autonómico, conjuntamente con el ayuntamiento y su delegación del gobierno. Y después de dos años eh, volvemos a tener una reunión y dicen que nadie eh, son los culpables, que eh, no saben qué hacer, ni, pero que ni Endesa siquiera, que es la que rige aquí en, eh, en Andalucía, tiene culpa de nada, yo le dije que los culpables los que no somos, somos nosotros los usuarios, porque encima nosotros es que no tenemos el abastecimiento, no tenemos el suministro eléctrico, pero pagamos el recibo, el recibo nos viene igual que si hubiéramos tenido eh, ese suministro, y eso en mi tierra se llama robar, eh, es decir, las administraciones que pintan en esta situación, para qué están esto es un tema muy serio y muy delicado. Sabemos que las tres grandes tienen repartida a España con el tema de, de la hidroeléctrica, pero es que no hay quien los toque, porque si los quieres denunciar personalmente es que te dicen rotundamente que no puedes denunciarlo ¿Qué solución podemos buscarle a esto? Por ahora, por ahora, esto es un una plataforma que se hizo con el fin de, de reunir cuántas gente de, de, del Estado mejor y yo creo que vamos en buena línea, lo que pasa es que luchar contra estos grandes colosos pues lleva su tiempo, pero la verdad es que las administraciones tendrían que involucrarse e intentar poner soluciones en el tema porque si no, ¿en qué ley creemos? Yo es que no, no entiendo la situación esta. Esto se podía erradicar más fácilmente. Pero es que no quieren, porque cuando se pelean tantos miles de millones y comen terceros de, de, de eso también es muy difícil de evitar que, que se solucionen estos problemas. Y siempre pagamos los mismos, los, los, más, los más pobres. Y también es una lástima y una vergüenza lo que tendríamos que intentar entre todos es bu eh, buscarle la solución y poder erradicar el tema. No más cortes y ninguna casa sin, sin luz, porque el de la luz es un derecho básico. Yo personalmente no sé más que decir y no tengo nada más que añadir. Hola, buenas. Vale, os pongo un poco de contexto ¿vale? para que entendáis la situación. Torre Baró es un barrio periférico de Barcelona donde no tenemos ni farmacias ni supermercados. El ambulatorio está bastante lejos y es un barrio de cuesta. O sea, hay, hay bastante pendiente. Rara vez, yo llevo aquí 30 años viviendo y recuerdo que todos los inviernos prácticamente hemos tenido corte de luz. Y el año pasado ya fue la gota que colmó el vaso. ¿Cómo lo hemos trabajado desde la asociación? Pues viendo de que el transformador que teníamos ya se había quemado muchas veces, de que nadie se responsabilizaba de ese transformador ni de cambiarlo, y muchas vecinas y vecinos dijimos hasta aquí. ¿Cómo empezamos? Pues fuimos directamente cada vez que había un corte de luz, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche, y nos plantábamos en el transformador y cuando llegaban los técnicos y veíamos que saltaban chistas literal. Y de esta forma empezamos a reunirnos y a decidir que teníamos que movilizarnos y hacer algo más para no sufrir estos cortes de luz. Aparte, a poco a poco nos veíamos enterando de que afectaba a personas enfermas crónicas que necesitaban luz para tener una máquina de oxígeno o para una cama supletoria de, que va también con electricidad o, la, o lo de la sonda gástrica que necesita también de la luz. Por tanto, hay vecinas con bastantes problemas de salud bastante graves que necesitan la electricidad garantizada sí o sí. Y a partir de aquí dijimos de actuar y hacer un poquito de ruido mediático por redes sociales, ¿vale? sobre todo Twitter, y a partir de participar en movilizaciones, caceroladas, también reunirnos delante de, de Endesa. Esta movilización nos ha servido para cambiar el transformador. O si el ayuntamiento hizo una auditoría y vio que lo que nosotras de denunciábamos era cierto, de que ese transformador no llegaba a todo el barrio, de que Endesa mentía cuando nos criminalizaba a nosotros, de que si había gente lanchada, que si había gente con marihuana, y nosotros decíamos, no, perdona, por aquí no vamos. Hay un transformador que se ha quemado muchas veces, que lo hemos visto nosotros como saltaba las chispas, no nos echéis a nosotros el muerto que no nos corresponde. Y ayer, ayer 22, podemos celebrar de Torre Baro de que ya tenemos el transformador nuevo. Es mucho más potente y dará, dará servicio a, todo, a, toda, a toda la barriada. Aparte también del ayuntamiento, eh, están haciendo más apoyo casa por casa para que tengamos garantizado el bono social o reducir la pobreza energética. Pues esto por un lado. ¿No? Este sería como el reto que tenemos, ¿no? que reducir la pobreza energética en nuestro barrio y que todo el mundo pueda tener la luz garantizada y que pueda pagar dentro de sus posibilidades, pues, porque es un barrio humilde, de clase de trabajadores y que la gente, vamos, los contratos son precarios. Por lo tanto, no podemos pagar los costes elevados de la luz porque es que no llegan. O si la gente se replantea si sí extender la calefacción. En invierno, cuando es un barrio muy húmedo y hace mucho frío desde finales de septiembre. Y después, eh, esto por, para celebrar, ¿no? Que bueno, estamos contentos, pero sí que es cierto que durante las obras del transformador y del enterramiento del, del, del de su la línea del cableado, Endesa ha dejado muchas chapuzas, decía ha, ha dejado muchas partes en el. En las calles, ha estropeado muchas fachadas, muchas escaleras de paso, ha rotos escalones y, en, por lo tanto, aquí nosotros también denunciamos. Eh, muy bien, os gastáis un dinero, pues habéis gastado lo mínimo de lo mínimo y encima nos estropeáis más aún el barrio. Por lo tanto, mmm, estamos luchando contra un oligopolio finalmente. Que sí, ha habido una presión mmm, bastante fuerte y han hecho lo que tenían que hacer, pero la inversión no la están haciendo como corresponde. ¿Vale? Y ese es nuestro reto que tenemos ahora por delante. Y, y, ¿Y qué nos quedaría más? Es un barrio donde el tendido eléctrico no se ha cambiado nunca. Es decir, es un barrio de andaluces, de extremeños, de gente del sur, que, se, que lo construyeron prácticamente sus casas con sus su manos que hicieron las calles, nuestros, mis, mis abuelos y, y todas las personas que vinieron de los años 60. Y el tendido eléctrico, la, los postes de madera son del año 50 y los año 60. No se han modificado y se han ido haciendo chapuza con cinta aislante o con chicles en todo el cableado. Y esa es una de las luchas que tenemos ahora por delante para modificar también este tendido eléctrico en toda la barriada, sobre todo pensando de que eh, tenemos transformado nuevo, pero en septiembre tuvimos dos días seguidos corte de luz, no fue por culpa del transformado antiguo, sino fue por culpa de, de dos postes de madera donde el cableado es viejo y petó esa noche, petó y nos quedamos prácticamente seis, siete horas con la consecuencia de que lleva de... Si hay personas enfermas crónicas, buscas a alguien, o bien busca tener la bombona de oxígeno, o bien busca tener un, una batería de halógeno y que va con gasolina para que te ha garantizado la persona el oxígeno. Y en esa nos encontramos. Y hasta aquí un poquito la experiencia del de Torrebarón. Hola, buena tardes, tu a Tom. A ver, en San Roc, bueno, San para situarnos un poco es un barrio de Badalona, Badalona, una ciudad a unos 10 kilómetros de Barcelona, y San Roque. bueno, nuestra propia plataforma, ya nos llamamos San Roque, Somos Badalona, que ya significa un poco el sentimiento que hay de que muchas veces parece que, que no seamos ni de la, ni de la ciudad, San Roque siempre ha sido un barrio pues, estigmatizado por distintos motivos, ¿no? La principal característica que tiene es de que es, es el barrio con más pobreza y cronificada ya de, de toda la ciudad, y no solo de toda la ciudad, sino que normalmente cuando salen estadísticas a nivel de todo el estado, siempre acostumbra salir como encabezando todo lo que serían listas negativas, ¿no? De poca participación electoral, de gran absentismo, etc. Es un barrio o sea, muy complejo, ¿no? Dentro de esto, pues el tema de, de, de los suministros, de la electricidad, fundamentalmente, pues desde hace unos cuantos años que va habiendo, cuando llega el invierno, fundamentalmente, que es cuando ahí aumenta el uso de aparatos eléctricos, pues ha habido cortes ¿eh? de, de horas, de, bueno, de un día sí, otro no, etc. Pero esto ha, sido, ha ido subiendo el pico, hasta que el invierno, el invierno pasado realmente fue un escándalo. ¿no? Hubo durante meses eh, cortes diarios y de muchas horas, ¿no? y que no, y no había alternativa ni, ni soluciones. Por ejemplo, eh, para daros una idea también, ni durante estos meses que eran cortes diarios, estábamos en la calle, que había estábamos organizando encuentros y charlas y, y protesta y tal, ni, no, se, no se presentó ni un día ningún, no ya el alcalde de la ciudad, sino ningún representante del gobierno ni del coordinador del distrito, etcétera, etcétera. Nada. Y un día hubo un corte de luz en una zona del centro de la ciudad y... Allí eh, salió rápidamente el alcalde del Partido Popular haciéndose fotos con los vecinos de que esto se iba a arreglar y que no podía ser. Y fue a raíz de esto que también este, eh, yo, que la, uh, el ayuntamiento tuvo que hacer un poco paripé y bueno, entró, entró conversaciones con Endesa tal, y anunciaron que iban a hacer unos, unos grupos de trabajo, unas comisiones con servicios sociales, técnicos de Endesa, que irían pasando por los domicilios para ir viendo las situaciones concretas. No es que se haya hecho poco, ¿no? es que no se ha hecho nada, pero, ¿eh? no se creó ningún grupo, ni, ni nadie ha tenido ninguna visita, nada de nada. ¿no? Eh, la característica principal de, de, aquí, de la zona de San Roque, donde se producen más, más cortes de luz, es, es la zona en la que mayoritariamente hay un porcentaje muy alto de gente enganchada directamente a la luz ¿eh? y que se junta también con un porcentaje muy alto de muchos pisos que están también en situación irregular de que personas sin contrato, etcétera Lo que simplificando llamaríamos ocupas, ocupaciones de distinto tipo ¿no? y eh, dentro de todo este panorama también hay eh, como habéis dicho también todos los barrios, ¿no? hay algún piso concreto en el cual hay plantación de marihuana. Y ese es, como veo también que es común, es la excusa que se utilizaba como si todo, vine, todo el problema viniera de estos pisos, ¿no? cuando realmente es... Eh, y la descripción que ha hecho José de Torrebaró pues, es la misma, ¿no? Un, una red absolutamente obsoleta, con postes de madera, con cables atra colgados, atravesando las En fin, un desastre absoluto de falta de mantenimiento. Eh, el año pasado hubo diversos momentos en que pequeños transformadores, bueno, casi a diario, tenían que venir, pero los propios operarios, decían que lo que estaban haciendo era una chapuza, cambiaban alguna pieza que estaba ardiendo prácticamente, le ponían otra que la traían en una nevera pequeñita con, eh, para que estuvieran muy frías, la traían y a esperar que aguantara unas horitas. Y pequeños incendios, pequeños chispazos, hasta que finalmente hubo un incendio importante de un transformador mm, soterrado en el que, bueno, se... Prendió fuego y realmente eh, tuvieron bomberos eh, trabajando allí varios días y suponemos que esto eh, significó que prácticamente o lo pusieron nuevo o lo arreglaron de verdad, en, lo han dejado en condiciones. Porque de momento, a día de hoy, no ha habido ningún aviso, nadie nos ha contactado para avisarnos de cortes de luz. Y el frío ya ha empezado y de momento no ha habido ningún corte de luz. La única explicación que le podemos encontrar es esta reparación forzada que tuvieron que, tuvieron que hacer cuando hubo el incendio, porque de momento no ha habido ninguna, ningún caso. Y eh, el precio, el precio, la subida del precio que, de la luz, pues realmente tampoco nos ha llegado quejas importantes de esta zona. Supongo que es debido a que la gran mayoría de personas está enganchada directamente, entonces esto esto no les afecta, les afectan afecta otras otras cosas, ¿no? Y uh, para ir actuando, uh, por ejemplo, el de vamos los últimos el último mes o los últimos 20, 20 y días en que estamos nos están viniendo mucha atención de medios de comunicación. Porque están esperando que, como el año pasado tuvimos mucha problemática, pues empiezan a preguntar y recordando el invierno pasado, etcétera, etcétera. Y estamos saliendo bastante en, en distintos medios de comunicación. Mañana mismo tenemos dos, dos entrevistas programadas, un grupos de vecinos y tal. O sea que estamos, estamos en esto. Y también mañana, por la tarde, hay una manifestación convocada en la ciudad, en Badalona, convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, las comisiones obreras, eh, distintas entidades, eh, etc. Bueno, o se ha sumado muchísima gente, incluso comerciantes y algún pequeño empresario, en fin, ahí parece que hay mucha, mucho consenso y una manifestación en contra de, por toda la problemática, contra la subida del precio de la luz fundamentalmente y toda esta problemática que esperemos que también tenga tenga buen nada de razón, no sé cómo serán, que serán, se hable mucho, que tenga mucho impacto. ¿vale? Que tenga mucha, mucha repercusión. Mucha repercusión, esto ¿eh? no me salía <risas> la, palabra, la palabra idónea. ¿vale? Perfecto. Eh, esto es fundamentalmente, nosotros también ahora, hace 15 días aproximadamente, en Badalona se han hecho, los, todos los grupos políticos del ayuntamiento, de la oposición, han hecho una moción de censura. Y ha habido un cambio de alcaldía y de gobierno, por lo tanto, ya no está el, nuestro alcalde del Partido Popular, que realmente es un problema añadido a la, la manera de entender todo, era pues realmente no había ningún tipo de comunicación, eh, nada. Por ejemplo, nosotros hacía un mes y pico mandamos escritos ya al alcalde avisándole que venía el invierno y que a ver qué medidas habían hecho, habían tomado para que no pasara lo habitual. Y no hemos tenido respuesta como es habitual. No sé ahora con este cambio de gobierno, pues se supone que la actitud al menos será distinta. No sé si, si soluciones habrá o no habrá, pero bueno, estamos a la espera de ver qué pasará estos días si realmente que según se anuncia habrá una bajada de temperaturas importante, a ver qué empezará a tener los problemas. Y si no, hay que decir que realmente este año... Por lo que hace referencia a Cortes, no hemos tenido todavía. Pues muy, muy brevemente, yo creo que, que lo primero y lo esencial es que no nos dejemos vencer por la impotencia. La gente que está sufriendo Cortes de Luz está pasando mal, lo está pasando muy mal. Y además son, son luchas que, que, que nos llegan a lo más fondo de lo que somos y, y no podemos dejar que nos venzan porque tenemos que seguir luchando. Este mismo encuentro es fruto del trabajo, eh, de todas nuestras organizaciones que, que nos coordinamos a nivel estatal y, y yo ya identifico cosas en las que nos hemos equivocado y tendríamos que haber comunicado mejor, por lo menos aquí en el sur en más organizaciones, pero aún así pienso que esto nos da mucha potencia que organizarnos eh, y, y, y hacerlo y lucharlo colectivamente va a ser muy fuerte de forma muy específica y muy concreta proponemos para que veamos en cada uno de los, de los barrios en los que estamos si esto puede, eh, puede tener sentido. Hacer vídeos cortitos en las redes sociales contando, contando cómo es vivir sin luz y que todos compartamos el mismo hashtag, por ejemplo, vivir sin luz, de forma que nadie nos quite nuestra voz, de forma que sea nuestra voz la que se escuche cuando estamos luchando contra estos cortes de luz. También proponemos eh, que cuando necesitemos apoyos puntuales nos lo digamos, y entre una y otra nos apoyemos eh, con la difusión. Si Cañada organiza una manifestación, que lo sepamos todas. Y que todas estemos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, dándole difusión a lo que quieran. O si recogen firmas, que todos les ayudemos a recogerlas. Y que esto lo hagamos entre todas nuestras organizaciones. De esta manera, nos reforzamos entre nosotros. Y lo que parece que somos grupos pequeños, somos grupos mucho más grandes y con mucha más fuerza a nivel estatal. En tercer lugar, que siempre nos mencionamos la una a la otra. Cuando viene un medio a entrevistarnos, o cuando nos preguntan, que no solo hablemos de lo que estamos viviendo nosotras, sino que hablemos también de lo que está ocurriendo en Badalona, en, en Almería, en cualquier otro sitio. Así mostramos que no se trata de casos puntuales, sino que son eh, estrategias de la eléctrica que están teniendo lugar en diferentes territorios, que son prácticas estructurales de esta eléctrica, y que hay que luchar de una forma global que no es un caso de una calle de Granada, sino que está pasando en muchísimos otros territorios, y así hay que mirarlo. Y, y, y si se entiende desde esta perspectiva, se entiende la gravedad que tiene, y cómo es esencial que, que, que esta vulneración de derechos no continúe. Y en último lugar, os propongo también que cada vez que hagamos declaraciones, insistamos mucho en el mensaje de, de que sin luz no hay derecho y que sin luz no hay salud. Son do, dos elementos fundamentales, que, que tenemos que decir, decir, decir y machacar hasta que cale su mensaje y cale, cale entre nosotros, cale en la ciudadanía, cale en los medios de comunicación, que se vea que estamos hablando de derechos básicos, que la luz es un derecho básico para vivir con dignidad. Y esto es esencial que quede claro en todo nuestro mensaje. Os propongo estas cuatro estrategias eh, para que las comentemos en nuestros territorios y, y, bueno, y muchas más que pueden salir y que podremos compartir cuando, cuando sea el momento nada, simplemente a agradecer a todas las personas que habéis participado hoy en, en el encuentro, tanto las vecinas y vecinos que, que habéis compartido vuestros testimonios, que evidentemente han sido fuertes, no. Eh, aunque estamos al día de lo que pasa en los barrios, pero cuando lo escuchas en primera persona pues evidentemente impacta eh, como decía Natalia, eh, intentar eh, no desesperarnos en el camino y, y eso, y un poco la idea también de este encuentro era darnos fuerza eh, entre todas y, y ver cómo podemos ir avanzando, eh, pasitos pequeños pero, pero seguros